Bien, vamos a analizar el valor comunicativo, como ejemplo, de, de un objeto de aprendizaje, de un, de un producto didáctico, en este caso es una tarea. Eh, es únicamente, hemos, cogido, hemos escogido una, una tarea que tiene especiales problemas en, en varios aspectos para que quede más o menos claro eh, qué es lo que estamos buscando, en qué ítems en qué o en qué descriptores debemos eh, fijar nuestra atención para... ...para intentar recogerlos como documentación para el libro de estilo. Vamos a empezar hablando un poco de la... ...vamos a dividir el análisis en tres, en, tres, como en tres fases, en tres apartados. El apartado de comunicación visual, el apartado de comunicación propiamente lingüística... ...y el de comunicación pedagógica, el del valor pedagógico de la tarea. Si empezamos por, por el de la comunicación visual... Eh, en la tarea lo que más llama la atención es la enorme proliferación de tipografías distintas. Tamaños, colores, formatos... Realmente con esto el alumno no sabría distinguir los textos de los enlaces, de las instrucciones, etc. Como veis, es un... textos completos en negrita, cuando la negrita tiene su, su función específica, etc. Eh, también en este apartado de la comunicación visual es, es evidente en este sentido que no hay un criterio comunicativo claro en cuanto al uso de las, del tipo de letra. ¿no? Es decir, el color azul aquí no se asocia particularmente a nada, de repente aquí tenemos el nombre de un autor en rojo, en rojo y además en letra cursiva, cuando la cursiva se emplea para, para títulos, sobre todo, ¿no? para extranjerismos crudos, digamos. Eh, de repente aquí, por ejemplo, hay un, una, un, par, un par de palabras subrayadas que no, no parece que venga muy a cuento porque se ha querido distinguir. Eh, en fin, aquí las instrucciones están en rojo y en letra un poquito mayor y aquí debajo aparecen en azul y en letra más, más pequeña. Eh, por supuesto... El, esa proliferación de colores, lo que, se, con lo, que se, lo que se consigue con ella es crear un estímulo distractor en el receptor, en el alumno, que, que tiende a no, no centrarse bien, en, en no focalizar bien eh, las instrucciones. ¿no? La tabla, por ejemplo, está desconfigurada. Como veis, la tabla no, no, no, no, no es posible ver el texto que hay detrás porque sencillamente tendríamos que disminuir mucho ...la pantalla para ver el texto completo y aún así costaría verlo. Uh, se ha creado con una, una configuración de, de tabla que no es la adecuada, es demasiado grande. no es Esto hace que no sea legible, hace que la comunicación visual no sea fácil... ...porque se produce un scroll horizontal en la tarea, que no es nada conveniente. Eso dificulta, son hechos que dificultan la, el acceso del receptor a la tarea... No hay elementos multimedia, desde el punto de vista visual, que distraigan, o distraigan en el buen sentido de la palabra, es decir, que concentren la atención, que le ofrezcan una información adicional, que simplemente ilustren de un modo más o menos agradable la tarea, como veis, es una tarea visualmente. Los colores, por ejemplo, que se han elegido en la tabla, que además son dos, una tabla dentro de otra tabla, eh, no responden a ningún criterio particular, no hace que el texto sea muy legible, no aporta nada y además forma un contraste multicolor con los iDevices de, de importante que no parece que sea aconsejable, como mínimo. En cuanto a la comunicación comunicativa, se dan fallos básicos de puntuación y ortografía. Por ejemplo, Leed el siguiente texto del autor guatemalteco Augusto Monterroso y realizad los ejercicios coma que a continuación os proponemos. Eh, esa coma sería innecesaria. En proponemos, aquí no sobra la coma, en proponemos falta el punto y, seguido, punto y aparte en este caso. Uh, pues um, hay comas por ahí también mal utilizadas. ¿Algún que otro ejemplo? Eh, por ejemplo aquí... Entre una, entre una uh, interrogación y otra, entre dos signos de interrogación, no se pone punto. Entre una frase y la siguiente, aunque no haya punto, hay que poner una separación de un espacio. En fin, Ese tipo de cosas que son que son básicas y que hay que tener en cuenta porque dificultan también la, la comunicación con el alumnado. Hay también fallos eh, puramente tipográficos. Por ejemplo, os proponemos en lugar de os proponemos. O, por ejemplo, eh, aquí documento, en lugar de documento, eh, en fin, hay varios fallos de, de, ese, de esa índole. Habría que repasar las tareas desde, desde este punto de vista puramente tipográfico para, para que no presentasen estos fallos. ¿no? Eh, ya hemos hablado del mal uso de las tipografías. Desde el punto de vista visual es, es inconveniente, pero es que desde el punto de vista comunicativo, lingüístico, hace que, que no haya una jerarquía de contenidos bien establecida en, en esta tarea. La tipografía no ayuda a destacar absolutamente nada, la cursiva está para lo que está, la negrita está para lo que está, el subrayado está para lo que está y se confunde con un enlace, como vemos aquí. Este es un enlace que se subraya automáticamente, pero el de arriba parece un enlace y no lo es, en fin. Ese tipo de, de fallos de carácter comunicativo. Hay también una diversidad de formas de dirigirse al receptor, al alumno. Empieza en, en la parte de arriba de la tarea. Empieza con el plural. Leed, realizad, eh, os proponemos y sin embargo en el siguiente ejercicio, o actividad, identifica, eh, escribe, descárgate, eh, escríbelos. Hay también falta de concordancia. Identifica los marcadores temporales del texto y las expresiones que indiquen el lugar de la acción y escríbelas. Si estamos hablando de marcadores temporales y de expresiones, habría que poner. habría que escribir escríbelos, porque es la atracción del, eh, del género, ¿no? eh, Bien. Mm, esto en cuanto a. ...al carácter puramente lingüístico de, de la tarea... ...que como veis deja bastante que desear... Eh, ...vamos a hablar de, de las estrategias de comunicación pedagógica... ...que ha utilizado... ...lo primero, veis que no tiene título... ...la tarea carece de, de, de referencias pedagógicas... ...no sabemos a qué bloque, a qué unidad, a qué tema pertenece... ...y aparte no tiene ni siquiera título... ...el título de una tarea le da un, una orientación al, al alumno... ...aunque sea de carácter informal... Sobre, ...sobre el tema que, y de las, las competencias que se van a tratar en esa tarea. No, no hay título. Eh, hay un uso incorrecto de algunos iDevices. Como veis, salvo el texto de la tarea, todo lo demás son importantes. El importante está para lo que está. Si destacamos como importante todo y cada pregunta de, este, de esta actividad la destacamos en un, la metemos en un, en un iDevice de importante... Precisamente conseguimos lo contrario, que lo que es importante deje de serlo. En este caso, ahí habría un abuso de, una, de un recurso tecnológico que, que sería antipedagógico en este caso. ¿no? Igual que en la parte de arriba, por ejemplo, en el primer importante no se destaca particularmente nada importante. Sencillamente se les invita a leer un texto, lo cual no parece importante. Sería, sería digno de importancia una advertencia, un... un una parte relacionada con recursos o con ampliación de información, etc. ¿no? Hay una repetición continua de instrucciones. Se les mmm, propone un texto, se lee el texto y en, en el primer importante, que no es más que un ejercicio, eh, al final se le dice envía este documento de Word a tu tutor o tutora. Además, en rojo, con una letra distinta al de abajo, que confecciona un documento de Word con el texto que has escrito y envíalo a tu tutor o tutora. Pedagógicamente no es operante porque le damos información duplicada y da la sensación de que tiene que mandar dos documentos distintos, etc. ¿no? Um, hay, por último, una ausencia de elementos de apoyo, de recursos, um, no se le remite a ningún tema, no se le pone ningún esquema, no se les explica nada particularmente, no se les introduce la tarea, no se les uh, contextualiza, de forma que el alumno se, se enfrenta a nada más y nada menos que un ejercicio, un simple ejercicio. ¿no? En esta tarea en concreto hay un enlace en el que el alumno puede descargar una tabla y la tabla en cuestión no es más que una... Un, Documento de texto, en el que particularmente tampoco se les ayuda mucho, no, no aporta particularmente mucho. Bien, pues, esta sería. este sería un ejemplo de análisis eh, de una tarea en la que podemos observar muchos, muchos elementos mejorables desde el punto de vista de la comunicación visual, la comunicación puramente lingüística y la comunicación pedagógica, la, la operatividad. Eh, la eficacia pedagógica de, de la tarea.